Amor, estás tan kawaii esta noche. Mmm, esa miradita la conozco. Vení, dame un besito. ¡Solo, solín, solito! Se pasó de soledad. ¡Exactamente!